Como están? el tema de hoy eh, será comunicación intercelular y vías de señalización intracelular. Eh, específicamente desarrollaremos, como les dije, eh, comunicación intercelular que se refiere a comunicación entre células que veremos específicamente que existen varios tipos de comunicación como son la comunicación autócrina, la parácrina, endócrina eh, por contacto célula-célula y también la comunicación sináptica. Y también, en una segunda parte de la clase, veremos eh, transducción de señales, que se refiere entonces a la activación de vías de señalización intracelular, es decir, adentro de las células. Entonces, lo primero que veremos será cómo se comunican las células. En particular, veremos que hay una comunicación a corta distancia que involucra el tipo de comunicación autócrina y el tipo de comunicación parácrina en este tipo de interrelación entre las células ocurre a nivel de un tejido en particular mientras que también existe una comunicación por contacto célula célula y el último tipo de comunicación será comunicación a larga distancia en la cual tenemos comunicación endócrina y una comunicación sináptica. Entonces en la siguiente figura podemos observar que en el tipo de comunicación por contacto célula-célula ocurren cuando las moléculas de la membrana plasmática de una célula eh, se unen a moléculas de la membrana plasmática de otra célula. Por ejemplo, esto ocurre en el sistema inmune eh, y en este caso las proteínas de adhesión celular también funcionan como receptor. Entonces podemos ver en la figura, como dije, que la célula transmisora de señales, en este caso tiene la molécula señal ligada a la membrana que se va a unir al receptor específico en la célula diana. La siguiente comunicación, o el siguiente tipo de comunicación, es la comunicación local. Como les dije, a nivel de un tejido. Este tipo de comunicación se produce mediante sustancias químicas que difunden a través del líquido extracelular. Entonces, como dije anteriormente, en la comunicación autocrina ocurre cuando una célula secreta una sustancia, en este caso una hormona local, que actúa sobre la misma célula, ya que ésta presenta el receptor específico para esa molécula señal. En el tipo de comunicación parácrina, tenemos que una célula, que es la transmisora de la señal, produce esa hormona local pero esta vez, en vez de actuar sobre ella misma, va a actuar sobre las células vecinas, es decir, aquellas células diana o blanco también llamadas, que presentan el eh, receptor, en este caso en su membrana plasmática. Como les dije, el último tipo de comunicación ocurre a larga distancia, es decir, este tipo de comunicación va a combinar las señales eléctricas que se propagan a través de los nervios y señales químicas que son transportadas por la sangre. Entonces, en particular, tenemos que el sistema endocrino eh, se comunica mediante señales químicas denominadas hormonas, que son secretadas y transportadas hacia la sangre. Y van a ser distribuidas por todo el cuerpo y solo en aquellas células que tengan el receptor específico para esa sustancia o para esa hormona, van a tener una respuesta. Mientras que, por otro lado, tenemos el sistema nervioso que va a utilizar una combinación de señales químicas y eléctricas. Particularmente, esa señal eléctrica se origina y se propaga a través de una, una neurona. ¿sí? Como podemos ver, esa neurona tiene un soma celular, tiene un axón y tiene unas prolongaciones que son las dendritas en el extremo terminal. Esta neurona tiene la capacidad de generar y propagar señales eléctricas que se denominan potenciales de acción, que una vez que llegan a la terminal de la neurona van a inducir la liberación de un neurotransmisor. Ese neurotransmisor en una hendidura sináptica, es decir, en un espacio pequeño entre la neurona y la célula diana va a difundir ese neurotransmisor hasta que alcanza la célula diana que tiene el receptor específico. Este, esta hendidura pequeña garantiza que, eh, el, receptor, perdón, que el neurotransmisor se una al, eh, a la célula diana rápidamente teniendo un efecto rápido. Eh, este eh, tipo de comunicación eh, a través del sistema nervioso o este, esta comunicación sináptica es muy importante a nivel de la unión neuromuscular. Entonces, hasta ahora dijimos cómo se comunicaban las células, y luego tendríamos que plantearnos qué ocurre cuando esa señal extracelular alcanza la célula diana, es decir, esa célula blanco, aquella que tiene el receptor específico para esa sustancia. Se produce lo que, lo que se denomina transducción de señales, es decir, se va a activar una cascada de señalización adentro de la célula que va a permitir convertir la señal extracelular en una nueva señal. Es decir, que va a producir una respuesta en la célula diana. Entonces, para entender esto, eh, podemos hacer una comparación en cómo una radio puede transformar justamente las ondas de radio en ondas sonoras, es decir, convierte un tipo de señal en otro tipo de señal. Entonces en la siguiente figura vemos cómo, como les decía, las ondas de radio van a, a representar una señal externa o, para el caso de la célula, esa, esa señal extracelular o también llamada ligando, que va a ser convertida de alguna manera gracias a que la radio, en la comparación que hicimos, tiene un receptor, un transductor y un amplificador y que va a permitir entonces producir una respuesta. En este caso será convertir esas ondas de radio en ondas sonoras. Por lo tanto, podemos ver que qué pasos involucra entonces la transducción de señales. Va a implicar a nivel de la célula que el ligando, o también llamado primer mensajero o señal extracelular, se una al receptor presente en la célula. Este receptor puede ser un receptor eh, que se encuentre en la membrana plasmática o puede ser un receptor que se encuentre en el citoplasma o en el núcleo y eso va a depender de la naturaleza de esa señal extracelular, es decir, de la naturaleza química. Aquellos, aquellas, li, aquellos ligandos que tengan una naturaleza hidrofílica tendrán un receptor a nivel de la membrana plasmática y aquellos que tengan afinidad por los lípidos es decir en general son las hormonas por ejemplo esteroideas que tienen afinidad por los lípidos podrán atravesar la membrana plasmática y encontrarán su receptor en el citoplasma o en el núcleo. Entonces en esta clase eh, lo que vamos a desarrollar principalmente va a ser las vías de señalización intracelular disparadas por los receptores que se encuentran en la membrana plasmática. Y al finalizar la clase mostraré un ejemplo en el cual se verá cómo ese ligando eh, de origen hidrofóbico, particularmente el, eh, la vía de señalización de las hormonas esteroideas, busca su receptor en el citoplasma y activa una respuesta en la célula. Bueno, entonces, ¿qué generalidades podemos decir de estas vías de señalización intracelular? Es que esa señal original, eh, extracelular, también llamada primer mensajero o ligando, eh, no solamente se transforma en otro tipo de señal, sino también que se amplifica, es decir, se hace más grande. Eso le da a la célula una ventaja de que por el mismo dinero, entre comillas, va a producir un mayor rendimiento, es decir, eh, tiene la capacidad de, con la unión de una sola molécula de ligando, tener muchas moléculas efectoras, sería. Eh, entonces, qué es esencial para que se produzca una respuesta en la célula? Como dijimos, que tenga el receptor específico para ese ligando. También tenemos que ver que, eh, en algunos casos, la amplificación de la señal va a involucrar la generación de un segundo mensajero, es decir, esta molécula que va a amplificar la señal. Entonces, el proceso comenzará cuando el ligando se une al receptor, esto va a activar a una enzima, que es una enzima amplificadora, o puede activar a una enzima que va a producir lo que se denomina fosforilación de proteínas. Es decir, eh, hay enzimas que se denominan quinasas que tienen la capacidad de transferir un grupo fosfato que proviene del ATP hacia la proteína específica. Y, eh, o también puede ocurrir que se active una enzima amplificadora. Esta enzima amplificadora será la que produce el segundo mensajero. Entonces vamos a tener hasta el momento que la transducción de señal consta de los siguientes pasos. Dijimos que la molécula de señalización se une o primer mensajero se une a su receptor en la membrana, activa moléculas de señalización intracelular, eh, este caso, en este caso van a involucrar ya sea las quinasas o enzimas amplificadoras con el segundo mensajero que van a actuar sobre proteínas Diana. Y van a generar una respuesta. Bueno, entonces, las moléculas de señalización, una vez que se unen al receptor, producen la transducción de las señales, eh, que van a activar ya sea una proteína quinasa o una enzima amplificadora que generará el segundo mensajero. Eh, un poco más adelante en la clase vamos a describir en mayor detalle eh, esta vía. Entonces, como les dije anteriormente, si bien el receptor se encuentra en la membrana plasmática o en el citoplasma o en el núcleo, en esta clase me enfocaré en las vías de señalización disparadas por el receptor que se encuentra en la membrana plasmática y al final mostraré eh, un ejemplo de un receptor de hormonas esteroideas ubicado en el citoplasma. Bueno, Entonces, eh, vimos hasta el momento que el ligando, cuando se une al receptor, forma un complejo ligando-receptor, que va a activar a una proteína quinasa. Esa quinasa, por ejemplo, o la vía de señalización característica ocurre cuando se activan los receptores de tirosina quinasa que luego producirán una respuesta. O puede ocurrir que ese complejo ligando receptor active a una enzima amplificadora que generará segundo mensajero. El segundo mensajero puede en la célula. Eh, modificar la apertura de canales iónicos, es decir, esto eh, eh, promoverá que haya cambios en el potencial de membrana de la célula, de manera que se generará una señal eléctrica, lo que se denomina potencial de acción, eh, o puede también aumentar el calcio intracelular, o puede eh, activar quinasas, es decir, esas enzimas que transfieren los grupos fosfato a otras proteínas, o también eh, activar fosfatasas, es decir, a las enzimas que eh, remueven esos grupos fosfato de las proteínas que fueron fosforiladas. Entonces, el calcio intracelular, como, como dijimos, eh, tiene varias consecuencias o puede producir en la célula la activación de enzimas metabólicas, puede eh, afectar la contracción muscular, en este caso, ya sea a través de eh, activación de proteínas motoras o también del citoesqueleto eh, y eh, puede también modificar la expresión de genes para aumentar la síntesis de proteínas o también puede modificar proteínas de transporte. Entonces, ahora describiremos con más detalles las vías de señalización eh, en relación a los tipos de receptores de membrana que pueden ser canales iónicos, en algunos casos el receptor y el canal iónico es la misma molécula. Por ejemplo, como les mencioné anteriormente, en la unión neuromuscular, es decir, la unión o la comunicación entre una neurona y una fibra muscular esquelética, eh, se libera el neurotransmisor, o sea, la neurona libera Produce una señal eléctrica que termina con la liberación de un neurotransmisor, que es la acetilcolina Y esa acetilcolina se une al receptor colinérgico eh, en la eh, membrana de la fibra muscular, eh, que ese receptor particularmente también funciona como canal iónico. Y va a producir una respuesta, un potencial de acción en la fibra muscular esquelética, que luego se, que luego se traducirá en una contracción y también tenemos los receptores acoplados a proteína G que veremos que hay receptores acoplados a proteína GQ, GS y GI y también veremos que hay receptores de tirosina quinasa como mencioné anteriormente. También veremos que hay enzimas de amplificación eh, y segundos mensajeros que producen pueden ser adenilatociclasa que esa enzima produce AMP cíclico Podemos tener también guanilato ciclasa, esa enzima produce el segundo mensajero que es el GMP cíclico. Y también tenemos a la fosfolipasa C, que es una enzima que puede producir diacilglicerol e inositol trifosfato como segundos mensajeros. Bueno, podemos ver los tipos de receptores: receptores que son canales iónicos, receptores de tirosina quinasa o receptores acoplados a proteína G. Bueno, eh, les dejo un cuadro que resume eh, los receptores acoplados a proteína G eh, con el segundo mensajero, la enzima que lo produce y eh, el efecto que tiene o la respuesta en la célula. Eh, y bueno, muchas gracias por su atención y les recuerdo que cualquier duda que tengan la pueden consultar a través de los grupos de Facebook eh, y también en la comisión eh, a la que asistan en los trabajos prácticos.